Hola chicos, antes de comenzar con este video, quiero mencionarles que tendremos nuevos streams de League of Legends que estarán disponibles en Twitch junto a Tixper, donde recibirás cajitas por día, que podrás utilizar en el juego para hacerme sufrir o complicarme el juego un poquito más. Podemos encontrar efectos en el mouse, pantalla e inclusive algunos sustos, así que no se pierdan las notificaciones de stream en mi página y continuemos con el video. Las sirenas de mi corazón. Hmm.